Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, soy Nier y hoy estamos en Assassin's Creed Unity. Y soy Arno Durian de Rojo. Bueno, Arno Victor Durian. Eh, ya sé que la misión la tengo ahí, pero es que no voy a grabar eso. Como vamos a jugar en cooperativo, voy a buscar mi eh, outfit, que me gusta mucho, de preferencia. Que siempre uso yo, porque soy un esquizofrénico, así que... ¡No! Ah, vale, está ahí el carrito. Quiero eh, hacer como un vídeo presentación antes de que llegue el momento del co-op. ¡Oh, my God! Ojo, pero yo pensaba que estaba más, más lejos San Luis, ¿eh? Que ahí está el cofre donde está mi atuendo de mi personaje favorito. Que tendré el juego ya tres veces. De chill, esquivando un poco. Eh, Pues, hemos llegado más rápido de lo que pensaba, ¿eh? Ah, bueno, quédense. A coger el viñedo, gente. Aquí está el cofre. que Tiene lo que yo quiero. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¡Hola! ¿Ah? ¿Ah? Perfecto. Silenciarse, eso es de novato. Buena. Okay. <risa> qué güey! Buen. Qué güey! ¡Hijo de puta! Qué... <risa> ¿Cómo estamos, panita? Estamos bien, todo bien. Bueno, Fierce gente. Pero después no presentar, que está mi pana, Arno Dorian 1 y Arno Dorian 2. Es como el. Spider-Verse. ¡Señora! Oh. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ah. Mira mira estos dos, loco. Yes. Cuidado, cuidado, no te caigas. ¿Qué, qué, qué piensas? ¡Hostia! ¡Me duele la pija! Cabrón que me muero! Cabra, ¡Salta, cabra. salta! salta pasar por la cabra hija de puta! ¡Mátale! Loco, empezamos... A ver... Eh. Me revía. Empezamos bien, loco sigue, sí, sigue! Sí, sí, ¡Madre mía! Vamos, sube! ¡Joder! ¡Ah, para la cobertura! ¡Ah, vale! ¡Ah, cubrirse! ¡Ah! ¿Y ahora qué? como cómo sirvo? <risa> vale <risa> <risa> No ha no pasado aquí nada, no ha no pasado aquí nada no. Dios, graficazo, mira ese plato socio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al toque! Vale, vale, vale, vale te más? ¡Dios, loco! ¿Puede? Sí, sí. Ah, vale ¡Hostia, ¡Oh, loco! <risa> <risa> ¡Cabrón! ¿Qué cosa? Claro, yo es que no tengo tanto daño, tengo que estar aquí un rato Me interesa. Tengo la llave, el cuaderno, el cuaderno, ¿dónde está el cuaderno. ¿O tienes? No, estoy peleando. Gracias. Cuidado. ¡Oh! Me ha dado, me ha dado. ¡Uh! Aquí está el cuaderno. Lo pillo. Vale. Después de esto vamos a la tienda, eh. <risa> ¿Por qué? Hombre, para comprar. Tenemos. Que Ahora. Guatón, guatón. Espérate, tú tendrás todo el dinero, juego, no. Una ¿No vez que vengo de las maldivas, socio, espérate. Para arriba. Uno para ti y no, otro para mí. Guatón. No. Marcame No se pueden marcar. Ah, vale, pues sí, así. <risa> Esto es del aire, más chulo, ¿no? Hombre. A ver. Kenway allí. siempre. Kenway siempre ha sido un chulo puta. Eh, medicina. ¿Te tiras? Espérate. ¿Te ¿A dónde? Okay, okay, okay. ¡Está aquí, está aquí! ¡Cuidado cuidado ya, con ya, esto! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder! No hemos visto. Uno para ti y otro para mí. Está ahí dentro. Cuando tú me digas. Tres, dos, uno. ¡Socio, caro. ¡Buenísimo! ¡Uf! ¡Uy, uy! ¡Agáchate, aquí? cabrón! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! uy, uy, uy. ¡Cuidado! uy, ¡Cuidado que te ve ahí! <risa> ¡Vale! ¡Por favor! ¡Hostia, pero cuántos son! ¡Socio! ¡Socio! ¡Socio, no puedo! No puedo bloquear, what the fuck? ¿Qué le pasa a mi personaje? No pega! No pega! Está autista, socio, no pega! Es que está autista, no pega, loco! Sí que hay mucha gente, eh. Loco, será uno de estos. ¡Hostia, hijo puta! Que no! estoy a ver, aquí! A ti, la piti, ¡La caja de mierda, cabrón! luego <risa> no, lo veré. ¡Ja, Patón. pato ¡Aquí, hostia! ¡Hombre! Chas calvo! ¡Háblale tú! Patón acabó a los ¡XD! ¡Sí, ¡Calzones! ¡Ja, <risa>